chicos, de soy Hoy les voy a enseñar a cómo correr Fortnite en cualquier celular muy este fácil. Este celular es de un giga, demasiado viejo. ¿Ven? Estoy demasiado viejito. Ah, no sé cuándo suba el video, pero estas aplicaciones son esenciales para que... Puedo usarlo como celular de entretenimiento. Aquí lo que vamos a buscar es Xbox Cloud. <coughs> luego se meten a la primera página. Y luego inician sesión con su cuenta. Yo le voy a poner pausa al video para que no vean. No, mejor así. Ok, ya está. Se puede jugar cualquier cosa. Depende si tienes Game Pass... O oh, no, también se puede jugar con control O oh, no, vean, yo lo voy a dar así Lo voy a dar a, <coughs> a jugar Y Se pone en pantalla grande Lo único que tienen que hacer es voltear El celular Y listo, bien Tremendo fondo Pantalla te voy a traer acá Bueno, vean, ya está conectando No importa si lo soporta o no lo importante es que vayas a poder jugar Que por eso a romperlo Y aparte con la nueva temporada Hypergod. Bien Un celular de un Giga Lo corre full 4K Nos vamos a meter Un mapa de creativo para que vean Esto de aquí Acepta pública y bien se puede con tablet y computadora por ejemplo si ya este no se puede jugar Fortnite en windows 7 y 8 así lo que tienen que hacer es jugar desde en, o en vida y Now o en xbox cloud pero en xbox cloud en pc en esta control cualquiera pero que sea un control vean Vean, va Full 4K. No, mami. Bien. Full 4K en un celular hiper viejo. Bueno, ahí se ve un poco de lag. No, ya me vieron. O sabían, es jugable después de todo. Ay. perfecto vean es hiper jugable en un celular hiper viejo no compatible Es su pinche madre No Bueno, ese fue el tutorial De cómo jugar Fortnite en cualquier celular Tablet este PC, bueno en PC si sí se necesita GeForce Now O Xbox Cloud pero Con un control Me puse cinta para esto vean como no era compatible con, con los carcasas, se puede jugar así, pero ahorita no anda conectado. Y bueno, ahora sí, no olviden suscribirse y dejar like. Yo sí puedo, bye.